Todavía se busca a uno de los autores vinculados al asesinato de los militares en Sabaya Oruro. La jornada pasada, una mujer, la coautora, fue enviada a la cárcel de manera preventiva. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostiene que existe una estructura organizada de clanes familiares dedicados al contrabando. El caso podría concluir con una última aprehensión. Eh, estamos eh, trabajando para poder aprender a una persona eh, que todavía desconocemos su paradero. Y, y con eso prácticamente el caso se va a cerrar. Asimismo, Romero manifestó que existían amenazas de muerte contra uniformados de la unidad de control aduanero, quienes podrían ser estas personas que ya se encuentran en la cárcel investigadas por la muerte de los militares. Eh, con antecedentes de tentativa de homicidio, con antecedentes de resistencia y elusión de operativos de control con antecedentes de amenazas de muerte contra funcionarios encargados del control de la lucha contra el contrabando. Es decir, hay demasiados elementos contundentes que eh, cierran un circuito de eh, esta organización vinculada al contrabando y otros delitos conexos". El 11 de marzo de 2018, dos militares fueron victimados los cuales fueron emboscados en momentos en que trasladaban uno de los vehículos indocumentados que retuvieron en la localidad de Zaballa.